Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Este, yo ya fui concejal en 2009-2013, tuve el honor de representar a esta ciudad y en esta ocasión este, el compañero Guillermo Escudero, que encabeza nuestra lista, me, me hizo parte también de este honor de pelear por una banca para volver a, a ocupar un lugar en el espacio. Para nosotros es eh, más que propuestas, son hechos concretos que venimos desarrollando desde, Guillermo es diputado y venimos trabajando en los barrios, creemos que desde el municipio se han abandonado los barrios, vemos desidia, abandono, eh, falta de seguridad, entonces lo que nosotros queremos es pelear porque los barrios tengan su propio presupuesto, se vuelva a que no sea todo el casco urbano sino que se, se realce el trabajo en los barrios que eh, no está ausente el estado ahí en este momento venimos trabajando con huertas comunitarias familiares este, plantado de árboles creemos que la salida es empezar a trabajar un, una agenda verde seria. Nosotros en un momento cuando a mí me tocó ser concejal, presidí la Comisión de Ecología y Medio Ambiente y ahí largamos un plan de arbolado 2013-2016, que luego no se continuó, hubiese sido fantástico que eso siguiera en agenda, porque tendríamos un patrimonio arbóreo mucho más rico en este momento. Y creemos que que hay que hacer fuerte hincapié en el reciclado, en la recuperación, en lo que fue en la ordenanza de basura cero, que ahora está prácticamente se aplica en algún barrio en Citibel y de zona norte, pero después en el resto de la periferia está totalmente abandonado, vemos como el camión de recolección se lleva la, la bolsita verde y la de residuos comunes, y no sabemos ciertamente qué destino tiene eso. Así que la creación de, de empleo nos parece central, este, recuperar el salario en los compañeros municipales, todos trabajos que nosotros ya estuvimos haciendo porque ya tuvimos la, este, el honor de representar a la ciudad y la responsabilidad sobre todo de hacerlo. Entonces creemos que la salida es colectiva, es realzando los barrios, levantando la pueblada, que, que tenga sus calles en condiciones para que la ambulancia, si llueve, pueda entrar, que la policía pase y, y controle este, las luminarias que también dan seguridad. Guillermo había trabajado fuertemente cuando fue secretario en todo lo que era los caminantes, este, policía de prevención, que eso también fue muy importante para desarticular un montón de hechos delictivos que ahora lo vemos que no podemos por ahí ir a la parada de colectivo porque no está el foquito y llamás al 147 y nadie responde, entonces bueno, empezar a darle soluciones a los vecinos. ¿Cómo creemos que lo podemos hacer? Con descentralización del presupuesto. Creo es que ya se han intentado varios códigos de convivencia. Este, hay que hacer un trabajo muy serio con las compañeras trabajadoras sexuales, con los manteros. Es una realidad que tenemos la ciudad explotada de, de gente que el único recurso que tiene es tirar paño en alguna vereda de la ciudad y para eso hay que generar empleo genuino. Y garantizar la seguridad de las compañeras que deciden eh, hacer trabajo sexual, que tengan todas las condiciones sanitarias y de seguridad, porque ya sabemos que, que la noche trae muchas cosas. Y bueno, garantizarles el que puedan tener empleo genuino los compañeros manteros y las compañeras trabajadoras sexuales. Candidata a concejal en sexto lugar eh, en la ciudad de La Plata en la lista entonces número cuatro, Ahí estamos. Tu minuto, Julia. Bueno, en primer término agradecerle a toda la producción, a todo el, a todo el equipo, hicieron un trabajo fantástico y la verdad agradecerle a los compañeros de las otras listas y compañeras que, que se prestaron a esto. Me parece que es súper enriquecedor es este, un acto más de la democracia, el debate, que la, los vecinos y las vecinas conozcan nuestras propuestas, conozcan quiénes somos, porque muchas veces por más que caminemos los barrios y toquemos miles de puertas, todos tenemos trabajo territorial, este, no podemos llegar por el, lo extenso que es nuestro partido a todos los ciudadanos y ciudadanas, y las radios comunitarias hacen un gran trabajo en ese sentido, nos facilitan la tarea de de dar nuestras ideas a conocer. Yo los invito a acompañarnos en la lista 4 del Frente de Todos que encabeza Guillermo Escudero. Nos, nuestras propuestas para nosotros son realidades, es el trabajo que venimos haciendo ya hace años con nuestra agenda verde de reciclado, de huertas comunitarias, como dije anteriormente. Creemos que tenemos un equipo con el cual le podemos ganar la ciudad al macrismo dentro de dos años, y queremos tener esa posibilidad de disputar la ciudad y recuperarla para los, los y las vecinas este, en el 2023. Gracias. Por favor, pasaba allí entonces Julia de la Carmón por parte del Frente de.